Pues esta es nuestra nursery de animales salvajes que hemos ayudado y mirar qué cosa más preciosa. ¿Está ahí? Es una ratita bebé. Está súper dormidita, no la voy a despertar porque tiene su pancita llena. Está aquí con el calor y ya está dormida. Y luego está el segundo B, que es un pollito de gorrión, lo tengo que llevar esta tarde al veterinario, que no sabemos si se ha fracturado la manita o se ha dislocado la manita en, en la caída del nido, que lo encontraron. Y lo tengo que llevar al veterinario porque es muy, muy pequeñito, es así, y tenemos que ver si con una ferulita o algo se le puede solucionar, o si no se le puede solucionar, pues se en el santuario, <risa> por supuesto, si <risa> está tuyidito. Pero si está enfermo le pasa algo, pues con más motivo necesita ayuda. Y él sí, que está súper espailado. Y está todo el día pidiendo comida. Ya no se le ve. ¿Veis esa patita? Esa que tiene dislocada ¿Eh? su manita izquierda. Ahora te amo de comer y sí, sigue, ¿sí, hambre. ¿Qué hambre tienes? ¿Eh? ¿El chocho? Así que voy a prepararle papilla Y le daré. a dar rico Qué bonitos son ¿Eh? Con su manita mirando a Roma